Por este día, lo pasaré sin esperar resolver los problemas de mi vida en un momento. Estaré sin prisa, tranquilo y feliz. Daré gracias a Dios por lo que me ha dado. Por este día, cuidaré de mi persona en lo físico, mental y espiritual. Trataré de ser agradable Trataré de disfrutar de lo bello De dar más de lo que puedo Por este día, trataré de hacer el bien y que nadie se entere Solamente Dios Por este día, trataré de no pensar en quienes me hicieron daño Trataré de tener la seguridad De no criticar de lograr mis propósitos No ofender Y de perdonar Por este día Trataré de dar cariño al pobre Al anciano Y sobre todo al niño Se llama por este día, con A Través de los Años.